Y, y qué sé yo, vos sos una persona m m muy encaradora, muy frontal, y vale, no me parece tan frontal. Hola, ¿cómo están? Bueno, primero, disculpa por la fachada. segundo, a lo bajito porque si no tengo miedo, me escucha Valentina hasta. Está la oficina del fondo. Esto es así, nosotras estamos por grabar ahora un video donde vamos a llamar a nuestras mamás y mentirles y decirles que nos vamos a separar. Pero la realidad es que a mí se me ocurrió mejor llamar por teléfono a mamá ahora, avisarle que es mentira y que diga barbaridades de Valentina. A ver qué reacción tiene Valentina. Así que le vamos a hacer una broma entre mi madre y yo para ver cómo reacciona ella. Pero primero vamos a llamar a mi mamá y le vamos a, a explicar. Así que... Bueno, vamos a llamarla. No le va a gustar. Hola, mami. Sí. Sofi. ¿Sí? Hola, ¿cómo estás bien? Bueno, escuchame, ma, necesito que hagamos algo, te, te voy a contar. Nosotras en un rato te vamos a llamar por teléfono con Valentina que estamos por grabar y vamos a mentirles a vos y a Mary Claire, les vamos a decir que nos estamos separando, ¿sí? Pero yo no quiero hacer eso, yo quiero que vos sepas y quiero que cuando nosotras te llamemos digas barbaridades de Valentina, digas cosas muy terribles. Decile, no sé, que, que se tiñe el pelo, no sé, cualquier cosa, lo que se te ocurra. Lo que se te ocurra sí, pero cosas barbaridades le tenés que decir, Porque porque le vamos a le vamos a ver la carita. Bueno, pero escúchame. Cortito, ¿eh? ¿cómo cortito. Sí, me agradecí muchas cosas porque no se me van a ocurrir muchas cosas. Bueno, no me importa, sentate, escribilas porque tiene que ser largo para que ella eh, crea que es verdad, porque si no se va a dar cuenta, si no, ok? ¿Qué? Sí, sí, bueno. no, se va a dar cuenta. La idea es que no se dé cuenta. Eh... Soy mala, ¿eh? Shh, no soy mala, nunca le bueno, hago... nunca puedo saber las cosas que ella me hace a mí. Bueno, dale, listo dale Gracias, mamita Bueno, en un rato te chao. llamo, besitos Gracias, chao. chao Espectacular, se pudre todo Bueno, listo, yo ahora me voy a maquillar A bañar, a peinar, todo Y vamos a estar grabando el video en un rato Eh... Hola, yo soy Sofi, yo soy Valen. Y hoy tenemos un video que, oh my god, vamos a llamar a nuestras respectivas madres. Sí, les vamos a hacer una joda horrenda que es que básicamente le vamos a decir que nos separamos y vamos a ver qué pasa. O sea, sí. yo creo que literalmente se van a infartar. No sé vos, mi mamá no sé cómo lo va a tomar. Para mí me va a venir a buscar de las orejas y me va a me va a putear en todos los idiomas. Para mí también. ¡Ay! Y si Después, de mi separa. suegra me ama mucho. Mi suegra si, no ama si mucho una de las dos ponele a tu mamá o algo agarra y, y... ¿Y qué? Y te dice que che, qué bueno, ¿Qué? porque la verdad que Sofías tienen un mal humor y no me la banco. Mi mamá no va a decir eso y tu mamá tampoco va a decir eso. Nunca sabes, son no, ¿no? no, me estás jodiendo, no van a decir nada, van a estar re tristes y nosotras vamos a estar riéndonos. Es una guachada, eh. Vamos a estar riéndonos como reinas Somos, aquí. somos, igual, somos dos cacas, quiero decirlo. No, algo. para ahí, si se ponen mal, igual lo cortamos. O sea, vamos sí. a ver si funciona, porque si se ponen muy mal, yo para... para mí no va a caer. Me va a decir, es una joda. Voy decir sí, que no sabes. Sí, sí. No sé, mi mamá para mí sí va a caer. No sé, no sé, no sé, no sé. Estoy pensando. Igual lo, o sea, lo dudamos mucho de hacerlo. Porque también está, no está bueno. No está bueno. Pero también está un poco bueno. Para ver cómo reacciona no sé yo siento que mi mamá va a estar re mal va a estar re, re triste mm. y me va a venir a buscar de Rosario capaz también y tu mamá también va a estar re mal. ¿cómo de Rosario? no sé para mí es, se van a ir desde Rosario a buscarme para ver cómo igual podemos hablar un segundo de algo muy importante que fue cuando nuestras madres se conocieron entre ellas son las dos muy graciosas yo quiero solo decir que nuestras son madres son dos divas son dos reinas son dos muy graciosas y se re quieren y se llevan bárbaro entre ellas mi mamá y su mamá se conocieron en, una, en un estreno nuestro de que estábamos en el teatro en ese momento, protagonizando las dos una obra. ¿Te acordás? Es cierto. Y vino tu mamá con que Fuimos a comer pizza. Fuimos a comer pizza. Sí. Estuvo tan lindo. Yo me acuerdo que nos fuimos a sentar ahí en la, en la mesa. Ya haremos un video contando bien cómo fue, pero nos fuimos a sentar en la mesa y nosotros los mirábamos. Charlaban, charlaban, charlaban Charlaban, ¿Te acordás? Un parado, un parado, un parado, un parado. No, paraban de hablar. Ah, también estaba, sí, estaba Katy. Ay, no me acuerdo, pero estuvo sí, sí. tan lindo, tan lindo porque charlaban, recontrapearon onda. Fede, el marido de mi mamá, pegó mucha onda con Herbert el marido de la el mamá de, mamá de Sophie. Sofía. Sí, mi suegra sí, y mi suegra amada Mi suegra amada Mi suegre amada Bueno, escúchame sí. ¿Por qué no llamamos primero a mi mami? Dale ¿Te parece? ¿Eh? Uh -huh. Sí Dale, estoy muy nerviosa boy. No sé qué va a pasar Yo no sé qué le voy a decir Cómo no reírme No, mi amor, agarra Para sí, para, Pregunta ¿La llamo yo y hablo yo, correcto? Sí, obvio Yo no, no estoy Bueno, estás No, si te separaste de mí Yo no okay. estoy más Listo Bueno, vamos Vamos a ver qué dice Tiene dos teléfonos Vamos te a llamar a uno Espero que atienda Hola, mami. Sí, negra Sofi. ¿Qué haces, negra? Bien, vos. Bien, aquí estamos. Bueno. En cuarentena. Sí, yo sé, yo sé. Escúchame, vieji. Eh, me peleé con Valentina. Hace... ¿Qué le pasa a Herbert? Qué? ¿Qué le pasa a Herbert? Nada, nada. ¿Qué grita? No está por comer un pedazo de torta. <risa> ah, bueno, valga la redundancia. Escúchame. No, que te quería decir que tuve una discusión muy fuerte con Valentina y bueno, yo la verdad mami, estuve pensando porque yo ya estoy un poco cansada, viste, de toda esta situación de, de, de cuarentena, de pelear permanentemente y, y le dije que me quiero, me quiero separar, me quiero divorciar, ya está. O sea, ya está. ¿Sí? Que me quiero divorciar, que ya está, que ya duró, no sé, que estuvimos dos, tres años, ya... No, no sé cómo hiciste vos, la verdad, para estar Casada 20 años con mi papá, no lo entiendo, la verdad. Bueno, eso yo tampoco, pero lo tuyo tampoco. Escúchame, ¿por qué no entendés lo mío de, de Valentina? ¿Por qué? Porque soy tu hija, yo, eh. Ojo con lo que vas a decir. ¿Eh? No, que ojo, porque tu hija soy yo, digo. Sí, bueno, pues sí, ya sé, gracias a Dios. ¿Por qué gracias a Dios? Y bueno, porque, porque te conozco Y porque sé que sos increíble Y bueno, estoy muy orgullosa De que seas mi hija Pero no tiene nada que ver con lo que me estás contando La verdad es que te quedo helada ¿Te quedas helada? ¿Pero te quedas helada bien o qué? O sea, estás apoyando, quiero creer en mi decisión Yo sé que es muy doloroso Pero bueno, no es sé más que no, no es fácil, Valentina doloroso, eh, Valent pero, pero escúchame ¿Qué? En definitiva, cada uno toma la decisión Que cree que es te va a hacer bien, ah, sí, sí, yo sé. Pero, pero, pero pero yo no me di cuenta que, que tuvieran serios problemas y a vos, vos no sos una persona que puedas ocultar las cosas, ¿Viste? no así Valen, Valen es bastante simuladora. ¿Cómo simuladora? Siempre, sí, siempre hizo creer que te adoraba y ¿qué pasó? Y no sé, la verdad que sí, ella es, es complicada, es bastante complicada Pero bueno, nada, no, sí, porque por ¿Por qué me lo decís, vos la viste en actitudes raras o no, no, no sé qué Explica un poquito más lo que me estás diciendo porque vos me dejás pasmada a mí No, lo que pasa es que, bueno, eh, yo siempre traté de, de no opinar y de no meterme ni nada Pero no es una persona fácil para nada Y, y qué sé yo Vos sos una persona muy encaradora, muy frontal. Y Valen no me parece tan frontal. Y qué sé yo. Vos sos muy generosa. Sos una mina que, ¿Y? que das todo. Eh, yo sé cómo sos vos. No sé qué carajo pasó, pero sé cómo sos vos. Ahora, Valen, muy, muy fácil de conocer, no es. ¿Pero por qué lo decís? ¿Vos crees que es mentirosa? Me parece esconder. Escondedora, bien, wow, me notaste. Sí, sí es un poco escondedora. escondedora, igual a veces. Este, vos sos muy generosa, vale no. <risa> Sorry, yo no quiero meter leña al fuego, pero si me haces hablar, voy a hablar. ¿no? Habla, no habla, habla. Habla. Y ah, después se arreglan y, me, y, y yo quedo en el medio. Mami, vale. está, está acá al lado mío escuchando todo al borde del llanto. Así que ya puedes decirle la verdad. Y bueno que hubiera sido más generosa que hubiera sido sí, más compañera ¡Mami, decirle la verdad! ¿Eh? Ya está, decirle la verdad, está casi llorando Y bueno, que lo siento mucho Si me hacen hablar, yo hablo Y, y, y no entiendo por qué. ¡Mamá, decirle que es una joda! Está ¿Sí? llorando! ¿Sí? Te voy a matar Soy grita, me hiciste mal ¿Siento? Soy yo Yo, Sofía me dice que es una joda Y yo creí que estabas hablando en serio Y yo estaba segura de que cuando te llamáramos Ibas a llorar no, de risa, bruja. no, es la bruja que... Mamá, ¿no escuchaste que te dije que ya termines con la joda? ¿Termino en serio? Sí, Sofía ya me dijo que es una joda yo tengo los ojos llenos de lágrimas ¿Estás está llorando? No, ¿qué va a llorar? ¿Qué hace? No, ¡Te juro verdad. que estás llorando! No, es cierto No, de verdad, me dio mucha soy sí, querida, escuchar una cosa. Tú sos una grandísima actriz. ¿Sos muy buena actriz, madre. Escúchame. Saluda a tu gente acá de YouTube que te está saludando ahora, te está escuchando. Me van a reputear. No. no le digan cosas a mi mamita, ¿eh? No, bueno, escúchame, ma. Te amo. Gracias por. por. Para, para, para, ¿No puedo. aclarar una sola cosa. ¿Qué? Para poder decir todo lo que. Eh... Sí, tengo que pensar exactamente en lo opuesto no. Ay, Lo vas a hacer llorar y... o oh, estás llorando, de vuelta No, no estoy ¿Eh? llorando, no estoy llorando Bueno, no, ¿no me, -angu... llorando? No, ¿se no me cómo se angustió. No, se angustió. Me, angustié, me angustié porque yo estaba segura que cuando te llamáramos vos ibas a estar re mal No, ¿por qué voy a estar mal? Y no, <risas> si nos separábamos Yo estaba segura que ibas a ponerte mal de que Sofía se separara de mí Pero yo recuperaba a Sofía ¡No! Madre, no sabes qué quiero que se dejen de joder con estas bolutas. Bueno, te amaba. Bueno, te amo. Muy buena actriz. Resultaste, me recagaron. Hija de tigre, te lo habías arreglado con ella. Es obvio, sos una mierda. Te sí, arreglé bueno. con ella. La llamé hace un tiempito y le dije que íbamos a hacer la joda a vos de las dos madres. Pero... Y vos te prestaste a eso, Segri? Es una mierda. Lo que me dicen sí, hacer, sí, pero bueno, es, es, me rompo la cabeza. ¿Qué digo? ¿Qué digo que no siento bueno? Voy a decir todo lo contrario. Ay, lo yo te que amo. Me mató la escondedora. Se lo voy a usar en momentos de pelea. Le voy a decir, vos sos una escondedora. Así <risa> le voy a decir. <risa> no lo es. No. Ay, Dios, bueno, mami No lo soy, soy gris Bueno, te amo, mami. Si me separo, me voy con vos, ¿eh? Bueno. No. No. <risa> Me voy a vivir con vos para siempre. No. No, suegrita. No va a pasar, no va a pasar. Sí. Vale. ¿Qué, es, suegri? Bueno. No puedo creerlo Si te separás, venís a vivir conmigo. Sí, ¿Y yo. Voy a ir. Y yo las odio. Bueno, chao. Malvada. Chao, suegrita. Chao, ma. Chao, un besote. Chao, mamita, chao. Bruja. Chao, chao. Que casi te morís. Sos mala lo que hiciste. Pobrecita, casi. Yo me empecé a reír de los nervios. Porque te empecé sí, a. Yo también me reía de los nervios. No sabía qué hacer. Digo, pero. Pedirle el video más chuto del mundo. Y yo digo, ¿Y aparte el... digo, cortar el video. Me está dando por un caño. Es terrible. <risa> Nunca me lo imaginé, fue como, pero mi suegra no puede estar hablando así de mí. Y después en un momento digo, pero me, es joda. Yo digo, es joda, me está diciendo que yo no soy generosa, como que algo que me dice siempre es que soy re generosa Y digo, después pensé, digo, no puedo creer que hace cinco años que es una falsa y me, está, me dice que soy generosa cuando piensa sentiste? que no soy. ¿Qué No, me, se ver. me vino como toda la relación con ella abajo, fue del mundo abajo. Ay, qué feo. Porque yo pensaba que ella hablaba y decía cosas, y yo <ríe> decía, pero todo eso me dice, o sea, ella en mi cara dice otra cosa. <ríe> Ay, qué este es falsa, eh? De mierda, no Ay, qué Aparte dije son antes y un después nunca va a ser igual la relación por un video de YouTube, pensaba. eso pensaba. Después de este video de YouTube nunca voy a poder hablar con ella de nuevo. Ay, no, no. qué alivio que fue una joda, mi amor, porque me re sí, Yo sé. Ay, no, me hizo re mal. Antes suscríbase al canal, prenda la campanita, denle like y todo que nos olvidamos de decirlo. Al no principio. sé, gordi. Yo me quedé mal ahora. Yo quería hacerte la joda tan rápido que me olvidé de decirte que sí. se suscriban y que todo. Así que hagan todo eso. Es horrible. Sí, yo sé. No, me horrible, me quedé re mal. Bueno, hace algo para que te vayas bien. No, está bien, ya está. Ya está. Bueno, déjame en los comentarios qué opinaste de esta joda Valentina. Se la tiene bien merecida la jodita. Ah, ah, ah. Demasiado pesada la bromita. Yo, yo me lo, ya, me lo, para que me recupere y la voy Escríbanle en los a comentarios qué es la venganza hacia me mi la persona. Voy a cobrar. ¿Cuál será mi venganza?